el mono mangi. Hoy con la concentración de un depredador llenando el renglón de rimas sobre un tema que moldea mi situación Explosión evolutiva mientras entro en calor Las imágenes de mis cuentos aumentan el dolor Veo todo en blanco y negro, duermo despierto Lástima que nadie puede oír mis pensamientos Balas de realidad, escupo de mi cerebro Ríe la ciudad mientras sufre el universo Te hacen el verso en este momento Ellos se hacen más ricos con el precio de tu esfuerzo Para cubrir su huellas las redes son el refuerzo Nada sorprende en este tiempo yo me retuerzo calma, se escucha el grito del barrio, alarma En una esquina se escucha un alma que no se salva Falta motivación ahora que suenen las palmas El lo corrupto se escucha en el pueblo que se cansa Que te roben con fierro en la vereda de tu casa Avanza revolución, se mueve en la masa Falta de educación define la esperanza De un pueblo que se opaca, el político tranza se pudre la esperanza en mi cabeza. Llora mi si nación. No, los no, políticos no, se llevan no, riqueza. No, De la no, corrupción no, la policía no, golpea no, la puerta. No, ya se repudió. Los noticieros no te dan respuesta. En la cancha no se descansa, corta la danza Ellos te manipulan como ti, tienes que parlas. La pista está ahí afuera, no dudes, anda a buscarla El titubeo no es bueno, la meta no se alcanza Esto es lo que me guía en mis ojos ciegos Nene, no llores cuando te quemes con el fuego Sin la gran vía la alegría parece estar muerta Otros se desconocen cuando la traición despiertan Humanos, en cada egoísmo retrasamos Cuando uno pide ayuda, otro mira al costado Al lado, El policía armado Te apuntas en la cara, asesino liberado Y para tapar lo que realmente pasa La supuesta justicia compra noticias con mantienen la calma con distracciones A todas las naciones Mientras se llenan los bolsillos Tras de turquias situaciones Se pude la esperanza en mi cabeza Llora mi nación Los políticos se llevan riqueza No te dan respuesta, todo se vendió. Buena, buena, esto es lo que expreso. Lo que yo te canto es hasta que no esté en mis huesos. Rimante, derrimador, ramante de este hemisférico. Guerrero, pensador, cantante, sonidero serio. Entra y cierra la puerta, presta atención a lo que digo en esta tormenta. Casi todo aumenta, no me dan las cuentas. En cada cambio de gobierno incrementa más la deuda. Mm. Territorios en guerra, festejos mundiales mientras se destruye la tierra. Que mierda, algunos están en la floja cuerdas. Adoran a Dios, pero el de ellos no se acuerda. Rima mi locura, estoy con mis ataduras en un manicomio el cósmico, flasheando libertad. Y en oscuro pasadizo me deslizo por los pisos. Mi delirio se mantiene dando vueltas en la ciudad. Se pudre la esperanza en mi cabeza. Ahora mi nación los políticos se llevan riqueza. La corrupción, la policía golpea la puerta. Ya se repullió. no noticieros no te dan respuesta. Todo se vendió.